Hola amigos del pescador, bueno estamos en vísperas de que se acerquen las vacaciones de invierno y quería mostrarles algo de lo que son mochilas de campamento, en este caso diferentes cantidades de litros, tenemos en diferentes marcas como Doite, NPK, eh, las marcas Treking, en diferentes capacidades, tenemos de 35 litros, 45, 50, 60, 80 litros, eso va de acuerdo muchas veces al porte y a la cantidad de vidas que uno necesites. Siempre le podemos llevar lo menos cantidad posible por un tema de cuestión de peso. Eh, pero para aquel que lo precisa hay mochilas con bastante capacidad y mochilas un poco más chicas para que soquen, desean hacer viajes más cortos. Acá también como verán tenemos algo de vueltas de dormir para diferentes grados. Hoy en invierno tenemos bolsas que son para menos 5 grados, eh, también en diferentes marcas, water, spinny, formatos de momia, formatos rectangulares, eso va en gusto a gusto cada uno y depende de donde uno esté utilizando, ya te digo, tenemos para diferentes temperaturas más altas, más elevadas. Contamos también con accesorios de camping como aislantes, calentadores, eh, armitas, estacas, carpas, individuales, carpas de dos carpas de tres Que no estamos buscando acá, pero para aprovechar eh, con el tema de campamentos, eh, queríamos comentárselo Así que bueno, para que nos escriben, tienen nuestros datos aquí de la pantalla Nos preguntan si buscan algún modelo en particular que no verán O por algún otro accesorio de camping que les sabremos contestar en el caso de las mochilas